es para usted la vida. Es una, es una interesante aventura y ¿eh? estamos comprometidos en la aventura. Que moriremos emprendiendo esa aventura Jakob,